7 frases motivadoras en One Punch Man y como como otros animes, este anime tiene muchas frases anime que son muy famosas entre los animes de los Ian. One Punch Man es una serie de manga que fue lanzada en septiembre de 2015 y luego creada en una serie de anime y fue lanzada en diciembre de 2015. Este anime retrata a una persona habitual llamada Saitama con fuerza superhumana que intenta convertirse en un héroe en un mundo lleno de superhéroes y villanos la fuente de Saitama es el poder aún no se revela a nadie. Como siempre dice que la fuerza superhumana que logró fue siguiendo un estricto régimen de ejercicios. Estos ejercicios son 100 flexiones, 100 sentadas, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros cada día. Esto fue revelado durante una pelea de jefes ocurrida durante la primera temporada. Y dice que se hizo tan fuerte al seguir esos ejercicios durante tres años consecutivos. Y esto hace que el villano y su estudiante Genos muestro ya que estos ejercicios son meros ejercicios cardiovasculares que cualquier perro hace y culpa a que Saitama debe estar ocultando la verdad. Sin embargo, tenemos que esperar y averiguar cuál es el verdadero poder detrás de su superpoder de un solo golpe. Hay muchas frases anime dicho por muchos personajes de anime en esta serie, sin embargo, estas son algunas de las frases anime que he elegido y parecía apropiado una Saitama. Si los héroes corren y se esconden, ¿quiénes se quedarán y lucharán dos Saitama? Los humanos son fuertes porque tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos 3 Saitama. Cuando era un niño, quería ser un héroe. No un maldito hombre de negocios. Pero un superhéroe que podría enviar villanos podridos como tú volando con un solo puñetazo 4 Saitama. Si realmente quieres ser fuerte, deja de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Vivir tu vida no tiene nada que ver con lo que otros piensan 5 Saitama Dejaré los problemas de mañana para mí yo de mañana 6 Saitama Tienes que entrenar como el demonio hasta que se te caiga el pelo Es la única manera de ser verdaderamente fuerte 7 Saitama No soy un héroe porque quiero su aprobación Lo hago porque quiero